Que, que la etiología quiere decir plantador de bosques. Plantador y, de Y Beatriz, que no sé qué quiere decir. Ah, sí, sí. el otro día me, me fijé, después te lo digo. Una vez, creo que tiene que ver con navegar. Pero bueno, sí, bueno sí, pues ya me sí, sí, sí, lo pasé sí. a mi mamá. Sí, si tiene que ver con navegar, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, así que este, Mario, tenemos un tema fascinante hoy. Ellos son, tienen muchos años y son especialistas en psicotrónica. Y no siempre aparecen, me decían que no aparecen en las redes. Así que es, es una situación muy especial uh -huh. que aparezcan en las redes, que nos hablen de qué es, de qué podemos hacer con, con ello, para qué sirve, como algún ejercicio práctico, alguna experiencia que ellos hayan tenido que sorprendente con todo este tema. Y está muy alineado con lo que nosotras hacemos, que tiene que ver que nosotros creamos nuestra propia sí. realidad a partir de uh -huh. nuestros uh -huh. pensamientos, que no siempre son conscientes, ¿no? Entonces, este... A través de la psicotrónica sí son conscientes. A través de la psicotrónica sí son conscientes. Así que, bueno, yo les doy la palabra a ustedes que nos cuenten un poco qué es la psicotrónica. Bueno. Bueno, para empezar, ¿qué es psicotrónica? Psicotrónica es el estudio de los, digamos, de las ondas que se generan en un pensamiento. Esas ondas tienen que estar sincronizadas porque son dos hemisferios los que están trabajando. En la gente comúnmente trabaja cualquiera de los dos. ¿sí? Entonces, eh, si nos remitimos a todas las religiones vamos a decir, siempre hablan de esto. Por ejemplo, eh, la Iglesia Católica a los santos le pone aquí atrás una auriona dorada. En ¿sí? el eh, curso van a saber qué significa. Eh, después el Evangelio dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace en tu mano derecha. ¿Qué quiere decir? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es, el, digamos, la parte aritmética, digamos, esa parte. La lógica, la lógica eh, no hay intuición, no hay absolutamente nada nada más que. Digamos la cosa física. lo racional también, analítico. Analítico, analítico bueno, sí. El hemisferio derecho es la parte... Se dice subconsciente, pero para mí es superconsciente Ok. ¿Sí? ¿Qué querría decir? para o sea, la gente le decimos, ¿no? Eso quiere decir que es la máxima, digamos como si fuera el máximo volumen de una radio. Esto es la máxima fuerza mental que hay. Ah, okay. Todas las personas, actualmente, en su día, hacen unas varias, eh, vamos a decir, no ejercicios, sino manifestación. manifestación de psicotrónica. Lo que pasa es que no saben que saben. Claro, lo hacen intuitivamente. No Espontáneamente. Espontáneamente, no es ¿Sí? sí. ¿Sí? Eh, sale, digamos, es una cosa que sale. Hay de... gente que más, hay gente que menos. ¿Por qué? Porque hay gente que más vamos a decir más técnica y otra es más volátil pero no volátil tontamente sino más abstracta está... más abstracta claro está como en una dimensión no tan pegada a la materia eh, sería. o sea, este... claro. a cosas más sutiles no el otro es más concreto y el otro es más contacta claro, con elementos más sutiles más energéticos acá chicos no a ver, todas las personas tenemos, o sea, cosas es que todos tenemos adentro, no es que, que sea una cosa mágica, o que, sí, en sí es mágico, pero no en lo que habitualmente se considera como mágico. Eh, algunos lo tenemos más a flor de piel y otros lo tenemos un poco más eh, estructurado. Digamos, eso, eh, cada persona es un mundo, ¿sí? O sea, cada ser humano es único. Entonces, en la forma que se manifiestan también es única. Pero, a pesar de que es única, hay un hilo en común. Eso es lo que te voy a explicar. O sí. sea, eh, todo ser viviente, ya sea humano o animal, eh, cuando emite una señal, digamos que sería psicotrónica, ¿sí? eh, sin saberlo, ¿sí? el animal lo hace eh, cualquier ser viviente, pero no lo sabe manejar. ¿sí? Entonces, a través de un curso eh, estamos hablando de un curso, no de los libros, ni eh, de los periodistas que hablan. Eh. La gente que sabe de psicotrónica no publica. Uh -huh. Si Transmite. está en internet, en internet eh, esa persona. ¿no? O sea, eh, en diciembre, de eh, este año se van a cumplir 42 años que yo soy instructor. Uh -huh. Y ella, 40. Bueno. Ella fue a... 30. Ella fue mi, digamos, un, un, una herencia que recibí de mi hermano eh, que se fue del país. Que ella estaba en la última fase y yo la. Entonces, cualquiera, cualquiera de los dos eh, estamos capacitados para tratar el tema. Lo que pasa es que cada uno de los dos tiene afinidad con una parte. Por ejemplo, ella es muy. Eh, traductora, vamos a decir, o sea, eh, ¿cómo cuál diría? Es una cuestión de percepción, es de pronto de entender, eh, digamos, no siempre las palabras transmiten lo que queremos que transmitan. Entonces de pronto una persona viene a consultar algo, a plantear algo, a contar algo, entonces a veces hay que traducir entre lo que dice y lo que quiere decir. Bueno, yo me yo soy más científico, no cientificista, científico, y me interesa más o me ocupo más de la investigación. ¿Sí? A ver, esto va en línea, supongo, también, Marian, con lo que nosotros venimos hablando de que los pensamientos, de alguna manera, crean realidad, porque esto, como explica desde la primera ecuación de Einstein, que dice que los pensamientos son energía igual a MS al cuadrado, es una partícula onda de información, ¿no? Uh -huh. y, y, y, y nosotros esos pensamientos no los podemos tocar, no los podemos ver, no los podemos oler, claro, lo pero tenemos. existen igual, de manera cual. Son reales. Es un principio o un comienzo de algo que puede llegar o no a percibirse con los sentidos, uh -huh. si como explican, uno lo retiene, porque al retenerlo, el observador electromagnéticamente le baja la velocidad a la onda y empieza a ser perceptible por algunas frecuencias cerebrales, por lo cual lo podemos percibir a nivel sensaciones. Pero en un comienzo estamos bastante alineados con la idea de que los pensamientos, sobre todo ahora, dicen que está muy sensible el campo, que el mismo uno piensa algo y es mucho más rápido la materialización o lo que mm. llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Mm. Por eso es tan importante, eh, inclusive dice Garnier desde el desdoblamiento, que cada uno se haga cargo de sus pensamientos, de tener pensamientos de equilibrio y no de desequilibrio. Y lo que nos estuvieron generando en todo este tiempo, a través de los medios, sobre todo, fue miedo. Por lo cual generamos un desequilibrio y el propio caos que estamos viviendo. Y que muchas veces le, le echamos nosotros. la culpa a los políticos, es a los es gobiernos, es a la es pandemia... Lo estamos generando de alguna manera nosotros. Pero si sí. cada uno busca su propio equilibrio, equilibramos entre todos, no solo la humanidad, pero al planeta en sí. No, no sí. nos damos cuenta del poder que tenemos sí. y sobre todo ahora que está mucho más sensible el campo de atracción y las, las frecuencias eh, están mucho más accesibles de conectar y esos pensamientos como bajarlos como de wifi, fi ¿no? Bueno, idea no total es que siempre fue de trabajar en equipo. O sea, nosotros promocionamos que la gente trabaje en equipo. Intercambiando, ¿Sí? o sea... O sea... Eh, por ejemplo, hay un enfermo que se junten cuatro, cinco, seis a curarlo. Ah, bien. A través de la curación psíquica, ¿no? La curación. Bueno, puedo hacer una aclaración ahí. Por ejemplo, a ver, eh, todas las personas tenemos la capacidad interna. Digamos, acá tenemos a Juan que se fracturó una pierna. Perfecto. El médico lo enlleza, si es necesario, lo opera para alinear el hueso, para que la consolidación se produzca bien y todo lo demás. Pero el mecanismo de autocuración es propio de él. Sí. Por eso hay gente que, que bueno, eso lo habrás visto mucho vos, gente que va de médico en médico y ningún médico la cura. Pero porque está fallando su propio mecanismo. Cuando nosotros hablamos de operación psíquica, hablamos de una cosa a la medicina. Y además o sea, vos hablas sí. de pedirle permiso, no de, de nunca trabajar sin pedirle antes permiso sí. a la persona sí. para psíquicamente influir Exacto. en su Exacto. campo, ¿no? Eh, gente, nosotros sí. buscamos que la persona pida. Que, que, no porque pida porque somos más. No, no, sí. Sino porque al pedir está manifestando... Que no, una sí. necesidad, no, necesidad interna. Interna. Eh, sí. Por ejemplo... Eh, en Suiza, hubo un patinador famoso que era campeón mundial y un mes antes se fracturó una pierna. Un médico que no trabaja en psicotrónica, ellos trabajan en una cosa parecida, que están prácticamente a nuestro nivel. Eh, lo curó en la cama. Eh, le sacaron el yeso el día antes y ganó campeonato. Guau. Wow. O sea, perdón. Eh, vos me habías contado que tuviste una, una experiencia así también, de, de que tuviste una lesión y en poco tiempo lo, lo eh, manejaste. ¿En qué tema fue? Que te lo conté. En el tenis. Que eh, habías tenido una lesión y que igual... Bueno, ah, en el deporte, viste que yo trabajo en así. anticipación en el deporte, como a nivel mental, eh, uno puede manejar, digamos, su concentración, pero también eh, estas ilusiones que el cerebro nos eh, nos manda de alguna manera. Por ejemplo, el cansancio, ¿no? Desde lo que es la neurociencia en el deporte. Dicen que es más eh, una, es psíquico. Si sí. yo digo, no estoy, o sea, cuando, cuando mi, mi, mi cerebro me manda señales de estar cansado y empieza a segregar ciertas químicas, sí. yo puedo eh, traspasar esa frontera y seguir jugando. Yo lo he hecho en partidos de tres horas y media, en donde una vez que entendí que eso es, una señal, porque el cerebro siempre tiende a ahorrar energía, que eso sí, lo estamos compartiendo sí, sí, con sí, ustedes. Sí, sí, sí. Entonces, eh, darme cuenta de que esa es una señal, que, que es una advertencia, pero que no pasa nada si yo sigo jugando, claro. por más que tenga esa sensación de cansancio y de que no doy más y que tengo que parar. Claro. Y sigo igual y mi físico responde bien. Es una actitud mental ante una Claro, violación. Lo que pasa es que el cuerpo, en esos casos, saca energía de una parte que vos no vas a usar. Perfecto. O sea, por ejemplo, puede ser que dejes de ver... No, jugando sí. al tenis. Jugando al puedes... tenis, no, pero por ahí pero... de pronto jugando al tenis te puede bajar la percepción auditiva. Okay. Porque no la necesitas. Tanto. Entonces, el cuerpo va sacando de energía en el... de, donde de donde no la usa Bien, y ahí también explica a veces algunas enfermedades o sensaciones de que alguna parte del cuerpo la vista no está, o algo... No está, como no está de óptima, vera. pero por ahí porque nos, nos está explicando porque el cerebro eh, en sus funciones automáticas va a buscar energía de otras funciones que cree o interpreta que en ese momento no son tan necesarias, ¿no? Sí, como cuando naturalmente comemos y digerimos la comida, se va toda la energía ahí, y se va de la piel, de los músculos. Quería hacer una aclaración para el que está como caído de la palmera y no entiende nada, de que empecemos de que somos nosotros, lo mismo que todos los seres vivos, por lo menos en este planeta, y en nuestro universo somos seres electromagnéticos. Y cuando dice, bueno, pero no entiendo qué significa, digo, bueno, cuando te vas a hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma, lo que se está midiendo es parte de esa actividad, en este caso es la actividad eléctrica. Pero ahora también hay aparatos, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que se llaman este, magnetógrafos, que se los ponen a una distancia de la cabeza. Cuando nos hace un electroencefalograma, electrocardiograma, nos ponen electrodos sobre... Nuestra parte física. Estos magnetoencefalógrafos son como a una distancia, te dice ¿cómo puede ser que capte una señal de algo mío? Bueno, eso es lo que está hablando de que nuestro campo electromagnético supera nuestra fisicalidad, y es lo que nosotros también muchas veces, ¿no? Se llama aura, nuestros cuerpos más sutiles, entonces eso es lo que se mide, eso es lo que estamos hablando. Y como todo es energía, cuando nos juntamos con otras personas, con otros seres, eh, cada uno va a tener su firma de cómo esté en el momento, de cómo esté vibrando, en qué frecuencia está vibrando. Cuando se encuentra con otro ser, según cómo estén vibrando los dos, esas energías sí. se van a influenciar. Si uno viene muy positivo y el otro viene muy negativo, y en general el negativo se lo sube la frecuencia, termina mejor, al positivo se le baja un poco y dice, uy, no sé si me voy a seguir juntando con esta gente porque cada vez que vengo vuelvo filtrado, eh, entonces ahí Nosotros lo que tenemos que entender también Es que en general Las frecuencias que son más altas Tienen como más influencia En general, las más altas Influencia a las más bajas Que calculo que eso es lo que lo que hacen ¿no? Identificar qué es claro. Y generar una frecuencia más alta Para ayudar a que se eleve también claro, Sin bajar una... la, la de uno Calculo sí, también Es una cuestión física O sea, eso se da en el campo lumínico ¿Sí? O sea, ah. frecuencias de luz más altas Tienen más incidencia sobre las gafas. Sí, o sea, pero es una cuestión sí. física. Si, en, ¿sí? si entra una motita de luz en un cuarto oscuro, sí. enseguida ilumina. Pero si vos en algo, o sea, en algo oscuro pones luz, enseguida ilumina. Si viceversa no, eh, eh, eh, eh, la oscuridad en la luz no es, pasa desapercibida, ¿no? Claro, pero hay un efecto. Eh, que está soñando que se cae. En la luz, Ajá. Y se eso es un viaje ah, mira vos, yo puse los Ah, la vi locación, bueno, el viaje astral, ¿No? esa sensación en el sueño cuando lo repito porque están ladrando los perros, viste que siempre vienen a <risa> quieren momento. participar. No da, la participación. No, no. nosotros decimos la que sensación. es un biológica. La alarma biología. Se, la sensación de caerse en sueños que nos pasa tan a menudo, sí. dice que tiene que ver con el momento de la bilocación claro. o de, astral. El, del viaje astral. Sí. Entonces. Bueno, eso se puede hacer en forma voluntaria. Ah, sí. ¿Eh? Hay un ejemplo que podemos nosotros. Nosotros en una época vivíamos dos meses acá y los dos sí. acá, trabajamos en el lado. Entonces, eh, nuestro curso forma es un club de la gente que sigue viviendo. ¿sí? Sí. Y se dan otras cosas que no, eh, se necesitan haber hecho en el curso, pero que no están en el curso. O sea, como que. ¿Sí? Es, perdón. El, el psicotrónica viene a ser, estamos hablando de la llave que abre la puerta. Después de ahí hay un abanico de técnicas. Bueno, esas técnicas se aprenden en forma individual. Como por ejemplo, el viaje astral, como el colaborar con. Bueno, hay una, una ¿Qué otras cosas, cosas puedes hacer? Cosas. ¿A, a entendiendo Ay, cómo quería. funciona la Bueno, el... eso quería ir. Este. Entonces, por ejemplo, se junta el grupo y hacen un viaje en pató. Oh. Sí. Sí, sí, Entonces tía... uno es el que elige. Y va, los va llevando donde él quiere. Sí. Entonces después, cuando termina el viaje, cada uno cuenta qué es lo que vio. Entonces sí. ahí sabemos entraron. Entonces, nosotros estábamos una vez en Brasil para el carnaval y nosotros de allá le transmitimos mentalmente el carnaval. Ajá. A ellos. Sí, sí. Y después, bueno, a ver qué vieron. Sí. Y ellos vieron el carnaval, por no su, igual que nosotros. Por supuesto que no se les dice. Claro. O sea, cuando, cuando... transmitís una imagen. Oh. Claro, lo que se transmiten son imágenes y, y sensaciones. sensaciones. Esa, hay un mito de leer el pensamiento, no. no. Eso no, de leer el pensamiento, no. Eso tiene que no ver... No, porque, perdón, sí. psicotrónica siempre va a no permitir que sea una violación. Claro. Siempre es con permiso de los que... Sí. Es que, digamos, tiene una especie de filtro donde si uno quiere hacer algo, a veces hace algo mal equivocadamente, no es que intencionalmente hagas algo mal. Haces algo mal equivocadamente, simplemente no funciona. Claro. Simplemente, y bueno, ¿cuál sería el objetivo en relación al propósito de vida? De, bueno, de entender cómo funciona la psicotronica. Eh, la cosa esta sería que esto lo tenemos que aplicar en, en la medida que lo vayamos necesitando. Lamentablemente la vida diaria nos da 10 millones de oportunidades de aplicarlo. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, eh, me voy de viaje. Entonces sí, yo decidí que me conviene ir por esta compañía? Bueno, llego, voy a sacar el pasaje y esta compañía o está devuelva. Bueno, no funciona. Entonces tengo estas otras dos compañías. Tengo dos alternativas. Empezar a escarbar con el hemisferio izquierdo, a ver, esta cobra menos, pero esta da menos sí, lógica racional. Bueno, lógica racional. O si no, intuitivamente decir, bueno, a ver, ¿por cuál de las dos me conviene decidir? O sea, es un proceso que se empieza pensando un poquito, o sea, el hemisferio izquierdo es el que actúa del disparador, el que dice: Bueno, a ver, tengo que decidir esto, pero el proceso lo hace el hemisferio derecho. Sí. Entonces, generalmente, eso se da de una forma en que uno elige esto sin saber por qué sí. y después se da cuenta por qué decidió. Es como aprender cómo funciona la intuición y, y aprovecharla a, a favor, y yendo sí, sí. con la corriente. Claro, es, es, básicamente es una conexión interna, son cosas que todos tenemos. También, sí, sí, sí, ¿no? es intuitivo. O sea, bueno. cuando, cuando vos vas manejando, vamos a suponer que vas manejando todos los días para tu trabajo, para tu oficina, vas siempre por la misma avenida, por la misma ruta. Un día no sabes por qué doblaste. Y dices, yo, ¿sí? ¿Yo sí. por qué me metí acá. Y resulta que, bueno, o que estaban asfaltando, sí. o que estaba detenido el tránsito por algo. Bueno, vos te enterás después por lo hiciste. Sí. Ustedes en casos prácticos así que les fue bien y que fue como sorprendente el resultado y que tuvo... Eh, muchísimo Bueno, que puedan contar sí, ahora, compartir show, así... Show. Yo, ¿Qué? Dos, dos ¿Y que, por ustedes me están contando de un campo que no crecía la cosecha. No, eso claro, es eso, de, de, eso es una es Esos es especial. Eso es una pero, parte, viste lo que te decía que de pronto, psicotrónica tenemos el nudo del abanico. Sí, después, no, pero, como bueno, como para, yo, para que se entienda yo, bien yo, práctico, porque si no, ya muy tarde. Eso, eso es radiónica. Eso, ah, eso, eso es radiónica. Eso, eso, que ustedes miden las frecuencias las que las del lugar de las que vibra una planta claro, cuando le pones determinada música, por ejemplo, claro, qué sonidos le hace bien, qué cosas las inhiben el Lo que a pasa planta. es que... A ver, eh, yo, el, el, el, hay un caso que resume un montón de cosas. Casos hay un montón. O, o sea, sea llegue, uh, uh, uh, pasaron dos personas por el curso. O sea, uh -huh. tenemos dos claro, pero, pero por más que digan eso, si la gente no escucha algo práctico, no sabe de qué va. No, ver, eso les que algo, no, no, algo, casos prácticos de cosas que fueron exitosas. Mali. Aprender a manejar... Mali, eh, eh, Mali como... La gente, ¿viste? La gente que le habla a las plantas y quizás le habla más a unos que a otras con amor y ahí ve también la diferencia en el crecimiento según la energía que le brinda en el cuidado, ¿no? Es, es, a lo, a lo que vamos, es a lo que vamos que todos los seres vivientes tienen una forma de percepción. O sea, todo ser viviente percibe y emite. A ver. ¿O viste, Beatriz, cuando uno está medio mal y uno tiene una mascota y viene y se te pone al lado y pone te pone los hocico, viene el gatito y se te pone encima y ronronea y ayuda? Nosotros hemos trabajado en. Eh, Psicotrópica, cuando hace una investigación, tiene que hacerle un aporte al. al el, primer, el, estudiado, vamos el, el estudiado o el participante tiene que llevarse un aporte. Eh, no se puede perjudicar, o sea, hay, hay eh, investigaciones, bueno, que todos sabemos que han sido muy cruentas en la medicina, donde, eh, bueno, mejor no lo Ahora, en, en el caso nuestro, en lo que es psicotrónica, se aporta, hay que aportarle algo al sujeto de estudio. En, un, en una oportunidad hace bastante tiempo hicimos investigaciones de fenómenos telepáticos en animales. Ahora, ¿Qué es lo que hay que deslindar? Hay que deslindar que el animal presente acá tiene una serie de captaciones que no son paranormales. Sino que él, por ejemplo, sabe que si el dueño hace tal movimiento, porque el dueño hace tal. Pero, si el dueño está a 5 kilómetros de distancia, no podemos hablar de lo que está captando el animal. Ahí sí hay una captación extrasensorial. Bueno, eh, uno de los... El, el caso más... El, eh, eh, eh, había un perrito que quería saltar, que quería salir por una puerta en una, en en una veterinaria. veterinaria el, el perro quería salir, estaban todos los perros, ¿no? el, los tenían ahí medio asesinados. ¿no? Entonces, él del otro lado de la vidriera mira lo mira y le dice salta de más atrás. Entonces, el perro da dos pasos y salta. El perro no lo escuchaba porque había un vidrio, Choco. da dos pasos y salta y choca. Él dice: No, no, no, más atrás. Bueno, ¿Más a la atrás? tercera, el perro fue. Atrás de todos saltó y saltó la puerta. Ajá, y, y se dio vuelta. Y sí. se dio vuelta y lo miró claro, así como diciendo <ríe> <gracias. ríe> Bueno, eh, hubo el, el caso más estrepitoso, digamos. Fue eh, una, una familia en California que se iba del lugar, se iba a un lugar que estaba a 2.000 kilómetros, y le regaló el gato a la vecina porque no se lo podían llevar. Bueno, la vecina lo tuvo 15 días, el gato desapareció. Se a los dos años, el gato apareció en la granja de esta gente. ¿De 2.000 el... kilómetros. ¿Qué? 2.000 kilómetros. Ahora claro. Bueno, el animal tenía 360 grados para elegir en qué dirección iba. Le llevó dos años, pero eligió la dirección justa. Bueno, Vamos. en ese caso sí podemos hablar de una percepción extrasensorial, porque el animal no está presente viendo al dueño. Aparte, a tal distancia... No, no, no hay... lo puede oler, no, no hay sensación sensativa, de... no hay claro. sensación auditiva, no hay nada de eso. Aparte, no es hay una entre... conexión... Teóricamente no una... hay entrenamiento. Realmente. Claro. O sea... Eh... Claro, no hay tiene condicionamiento. Hay que, pasar que No sabemos qué está sí, pasando, sí, ¿no? Sí, de, que tiene sí, que sí, ver con la conexión sí. este, Nosotros inconsciente o subconsciente. Nosotros tenemos unos aparatos sí. de psicotrólica que los hace... Nosotros les llamamos cruz. O sea... Eh, la gente termina de darse el curso y la gente viene, la que ya tomaron el curso, entonces nos quedamos con ellos un par de horas. Entonces, sí. tenemos unos eh, generadores, sí. generadores, digamos, que lo hacen ellos, o sea, uh -huh. la, la planificación lo hacemos nosotros. Entonces, él lo hace y después se cuelga y vos lo mirás y giras. Hay o sea, que, que, que seguir las niñas para el lado que uno Ojo, no son nada electrónico ni nada. Real, o sea, van energía. entrenando eh, a, a partir de observar claro. cómo eso que entre movimiento con ustedes, sus alas, es que pensamientos, es, son las eh, Digamos, lo, lo que se habla básicamente la partícula serían sicones o psicotrones. A ver. Psicotrones, si escuche mamá, cuál El, el, el psicotron o el sicón, para hablarlo más chicos. Es como es, a la energía mental, lo que el electrón sería la energía eléctrica. ¿Sí? Okay. Bueno, a ver, en cuanto al tema ese de mirar un móvil y que el móvil que empiece a girar en la dirección que vos querés. Vamos a suponer que vos vas caminando por una calle que está llena de gente vas caminando por Florida. Y de media cuadra una amiga te ve y te quiere llamar y no, no, entre toda la gente no escucha, pero te mira fijamente. Y vos te das vuelta. Sí. ¿Por qué te das vuelta? Sí, porque hay algo, típico, porque hay una, una emisión, una emisión. O, o sea, hay, hay una emisión que en este caso, bueno, es, es a través de un sentido muy potente que es la vista, pero no necesariamente esa emisión de onda tiene que estar asociada a un sentido físico. Claro, eh, a mí esto me hace mucho pensar en que nosotros estamos arre tenemos tanto ruido alrededor uh -huh. entre los medios de comunicación, uh -huh. que la tele, que el internet, que no nos damos la oportunidad. El radar activo exacto, para captar todo exacto. esto que ahora está mucho más disponible, no ¿no? Yo creo, tengo entendido que se despiertan en este momento capacidades neurológicas mucho más potentes y que si no estamos atentos, están empiezan a estar a disposición, pero no las pero entrenamos, no, ¿no? ¿no? Las dejamos pasar, no las aprovechamos, ¿no? Hay medio que se está como pixelando un poquito, digo, lo más importante es la información, ¿no? Por eso está buenísimo esto, sí, que nos puedan sí. contar un poco, porque si uno ni siquiera no tiene la información, no sabe, como mucha gente, como toda la humanidad hasta hace, ¿no? Mucho que no sabía que tenía que manejar mis pensamientos, no sabía que era energía que manifiesta en materia, ¿no? ¿Sabe? Una vez que lo sabe, bueno, ahí ya me toca ser responsable, ¿no? Lo que pasa sí, es sí, ser responsable, es, sería es, un poco la conclusión, Es, ¿no? de, es hermoso ser responsable. Si claro, pero capacitar. no es un cargo ser responsable, no. es una cosa hermosa porque uno puede tener la dirección de su vida. Puede ser ojo. Empoderarse. Eh, lo que nosotros decimos, eh, está bien, tenemos mucha experiencia en esto. No somos ni genios ni dioses. O sea, nos salen cosas mal. Porque bueno, más de una, más de las veces que quisiéramos nos salen mal. Pero la ventaja sí. es que uno se para y dice, bueno, a ver. Esto que tenía que salir en esta dirección no salió. ¿Qué hice yo para producir que esto tomara el giro que yo no quería? Mm. Entonces ahí es donde, donde nosotros corrí, somos, vircula, claro, es. somos dueños de nuestras propias decisiones. Eh, a veces mm. la gente siente eh, la responsabilidad como un peso. Mm. Cuando uno le dice a otro, bueno, vos sos responsable de tu vida, uno le sos otra sí. más, o sea, otro, otra sí. mochila más me tengo que poner encima. Pero no, no, o sea, uno puede tomar la dirección de, de a dónde quiere ir y si no le salió del todo como quiere, puede corregir. Mira, eh, hace un momentito hablábamos de un ejemplo. Eh, no llegamos, hablamos de tantas cosas que no llegamos a hablar de ondas cerebrales. Bueno, eh, la famosa onda alfa, ¿sí? Que fue en su momento. Está alfa con control que, mental, claro, ¿por ese el bueno, curso de está bien. control mental? A ver. Eh, el primer auto que hubo fue un Forte. El Forté en su momento servía, que de pronto ahora quedó obsoleto, perfecto, pero en su momento sirvió. Sí. Bueno, fuera, digamos, estas cosas se van eh, ajustando a las sí. necesidades de la gente. Para la, para la transición sirvió. Yo me claro. acuerdo que hice curso de control mental porque estaba con un tema, eh, y me puse el tema de adelgazar, una cosa así en ese momento, y me acuerdo que me terminé enfermando. Porque al, al estar con mi mente controlando de que quería estar flaca, logré el objetivo, pero me enfermé. Claro, porque claro, no claro. estaba alineada, o como dicen ellos... Es un filtro, es, es el tema, es un filtro, y las cosas salgan. Estar en eje, lo Estaba Sin sincronizada con, con un bien mayor, ¿no? O sea, estaba desde el ego queriendo un resultado... Y es el peligro cuando las personas empiezan la dieta y quieren llegar a determinado peso, que no es el, no es el que hace que le, el cuerpo claro, esté en equilibrio. Es el que le vendieron, que tenía que tener. Claro, y que le vendieron, sí, como decían ustedes, la chica flaca de la publicidad. O sea, comiendo etcétera. son helado así grande. Aparte, sí. aparte sí. hay gente que está trabajando en contra. O sea, yo soy experto en publicidad subliminal. ¡Wow! ¿sí? Y, el fragmento 25. El, sí, el, el, la, la sí, propaganda subliminal. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿En qué, Mali? El fragmento 25 que la mía dice que es la, la apertura temporal. es Ese momento en donde hay una aceleración de ondas cerebrales y captas otra información del entorno que no es con los sentidos, pero claro. es, no lo haces conscientemente, pero es la que después esa información te sirve para equilibrarte con el entorno. Por ahí la estás soñando ¿Sí? a la noche y no, le, no te diste cuenta que captaste eso. Y en ese fragmento 25 es famoso porque en publicidad, en los cines... 25, es el fotograma 25, pero eso dijo Silvino, que es experto en... Porque no se escuchó muy bien, me quedó, se me apagó un poquito. Decía que es experto en que quiero saber todo, chicos. O sea, ¿cómo no estoy ahí? Publicidad subliminal. Ay, me muero. La una universidad, la universidad de Lomas y Zamora me llama para un curso. Entonces yo voy y empezamos a tratar y no, bueno, se equivoca. Pero es que es experto, sí, pero sí, yo sí, trabajo sí. para que la gente sepa cómo librarse de esa publicidad. No para Porque hacerlo. Porque yo no puedo aceptar. No eso. es rentable, no. para no caer bajo el hechizo. Por ejemplo, entonces, pendiendo un, como nos pasó a nosotros cuando teníamos la óptica, que tuvimos que dejarla por ese motivo. Está? O sea, me parece que es una bajeza. Sí, porque coincido. ¿No? Sí. La, la abundancia tiene que venir por hacer lo sí. que uno ama hacer y por dar un, un bien al bien mayor. No por satisfacer esas necesidades del ego, ¿no? Te pueden hacer rico, te pueden hacer millonario, pero no contribuís un equilibrio mayor. Y eso, digamos, que es el límite de cualquier persona que entiende porca. de estas cosas, ¿no? ¿Sale? O sea, a mí lo que más me impactó, eh, que me llevó a esto, vamos a decir, eh, mi trabajo de fotógrafo científico durante tantos años, me llamaba la atención los pediatras. yo se daba, ¿no? Y aparte, como reportero gráfico también tenía todo el día así, ¿no? Hasta que ya le pregunté, ¿cómo vos observas tanto a la madre y no al chico? Y me decía, no qué pasa, que la madre es la que me está transmitiendo qué es lo que le pasa al chico. Claro, el es, si pediatra, es la proyección o sea, no. de la madre, comparten ese mundo emocional claro, y la que conexión. Sí, esa o sea, la, a mí me ha pasado con mis sobrinos, por ejemplo, eh, yo era el tío, tío que venían todos. Y por ahí tenía un, un sobrino de seis meses. Lo tenés en brazos y empieza, te pide a llorar como loco. ¿Qué haces? ¿Qué te hago con el tono, lo pongo? Y viene la madre dice, ¿qué no le pasa que le está doliendo el estómago? A ver, le da una gotita. ¿Y cómo no sabe, sabe la madre? Claro. O sea, ¿cómo, sí, cómo ¿cómo una vez a mí me pasó hablando de la intuición de madre, esa conexión Las con el chico. Que sí. mi hijo estaba en el piso de la casa de mi mamá y de repente veo que agarra una bolita... Se la traga y directamente se, se ahoga, sí. Yo en mi vida hice un curso, creo que cuando tenía ocho sí. años en la escuela pública, hice sí, de un RCP, curso sí. de, de RCP, bueno, sí. de primeros auxilios, no me acordaba absolutamente nada. Yo no sí. sé, sí. ahora tengo el recuerdo de que agarré al chico de la de pata, y ahora que tiene 23, lo di vuelta como si fuera una cosa, porque los sí, amarré así. Sí. Lo di vuelta y le golpeé así en la espalda. Hasta el que el chico hizo, a... <coughs> de una, como le quedaba, y en medio segundo sí. ya había resuelto sí. el asunto. Claro. Yo no claro. no, no, no, me, no puedo entender de dónde saqué Eso, ese movimiento. Está, no lo está, ese, nada, ese, es un, ese es un ejemplo perfecto. Eso es percepción extrasensorial. Okay. Vos sabías lo que tenías que hacer, pero no sabías que lo sabías. Claro, yo no sabía lo que lo No sabía que lo sabía. No sabía qué, no, decimos, sí, que sí, pero no sabía que sí. Eh, Viste cuando se habla, en, en el tema, yo volviendo un poquito sobre las ondas cerebrales, cuando hablamos de onda Z, o sea, en su momento la onda alfa fue lo más sonado, bueno, está bien. O sea, era lo que había en ese momento. O sea, fue una iniciación de algo. Ahora, ¿qué pasa? Eh, los investigadores empiezan a ver que los, los sujetos, los, los participantes en ensayos alfa, empezaban a funcionar mejor cuando se cansaban. Oh, ¿cómo puede ser esto? Bueno, entonces cuando se sigue la investigación, ahí aparece la famosa onda Z. Onda Z. La onda Z es lo que hacemos todos sí. un par de horas aproximadamente antes de despertarnos sí. y un par de horas después de que nos dormimos. Sí, o sea, sí. antes de llegar al sueño profundo. Cuando la gente dice... Esto no lo puedo solucionar, no lo puedo solucionar, lo voy a consultar con la almohada. Sí. Bueno, te vas con, con un tema en la sí. mente. Sí, está bien, habrá otras técnicas, pero vamos a hablar de lo que le pasa al común de la gente. Sí, que no sí. es estudiado. Eh, okay. o si sea, no es persona, practicado por la persona. Claro, tuvo un tema que no lo puedo solucionar durante el día, qué hago, esto, qué no hago, lo otro, qué sé yo, bueno, ah, basta, lo voy a consultar con la almohada. Se va a dormir, a la sí. hora se despierta y dice, ah, voy a hacer esto, sí. Bueno, ahí precisamente es donde se empieza a investigar Que la onda Z es mucho más productiva y mucho más rápida Exactamente, ah, sí, sí. Bueno. Y a partir de ahí es donde se dan lo que se mal llaman las facultades paranormales okay. Porque no son paranormales Lo que vos hiciste con tu hijo es totalmente normal Bien, vos tuviste o una, captación, bien. O sea, una captación telepática cuando te das cuenta que el chico está haciendo algo Que vos podías estar haciendo cualquier cosa y no date cuenta No Ahí hubo una captación telepática que te sacó la bandera colorada y dijo, mamá, sí, peligro. Yo que esté en las nubes, no, bajé de peligro. peligro. ¿No se ¿Sí? la pegó de tus hijos? No, no. ¿cómo sí. lo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se El estaba como con una percepción 360, yo, ¿no? Bueno, pero, por Certa, pero no en la racional. Que claro, creí, pero algo, ahí, ahí la es. estuviste totalmente sí. conectada. En sí. el momento necesario o sea, se produce. Por eso hay que confiar, digo, a las sí, madres, ¿no? Confiemos en verdad. nuestra intuición. Por ejemplo, en la oportunidad llegó una persona que había hecho el y me decía que se despertaba no sé cuántas veces por noche. Bueno, puede eh. ser. Si usted se pone en el estado de que está que está aprendiendo, bueno, A las sí, chipas. Bueno, hagamos una cosa. En la mesita de luz usted pone un cuaderno y un lápiz. ¿Sí? Cada vez que usted se despierta firma y pone la hora. Y me los trae a ver a qué hora. Sí. Yo lo trago. Ajá. No sé, Soñaba, pero... que no Soñaba que no dormía. Soñaba que no, Soñaba que no, que no dormía. dormía. Es... Que no es lo mismo. Ah, bueno, me ha pasado. A partir del momento no. que ha pasado, ¿te pasó? Qué sí. loco. Sí, sí, sí. Me pasó cuando estaba como de guardia, que uno estaba, o sea, me dormía, quedaba desmayada, pero yo en mi cabeza seguía trabajando. Entonces, cuando me decían, sí, ¿hiciste las extracciones de sangre? Digo, sí, yo hice todo. Y de repente digo. Bueno, en realidad me parece que en el, en el mundo de la fisicalidad no lo hice. Lo que sí quería comentar de lo que estaba diciendo Beatriz, de las ondas Teta, es en el estado en que están estos niños pequeños que viste juegan que están arriba de una escoba y ellos dicen es un caballo, y que en esos periodos tienen mucha apertura para ver a nuestros seres que digo que ya no están, o ver otras entidades, ver cosas, duendes, ¿no? porque bueno, tienen, tienen esa capacidad que a nosotros cuando nos despertamos nos vamos a dormir, también nos pasa, tengo un amigo muy querido que eso, que lo amo, que él se estaba por casar, estaba o estaba viendo si se casaba o no, estaba una cosa así Y se le apareció como en ese estado penumbral, apenas abre el ojito Que también, hay que ver si lo tenía abierto o no lo tenía abierto, pero eso es lo que él percibió Que vio a su abuela y que le daba como la, la bendición y como que le decía que sí y todo, viste Y eso lo, también lo tranquilizó y todo Ahí tenemos ese esa puertita como entreabierta, ¿no? Entre los reinos ¿Cómo podríamos hacer para que eso esté como más disponible, habilitarlo más en el día a día? Claro. Bueno, a ver, eh, sí. perdón, pude un momento. Eh, lo primero que hay que ver es que la gente está tirando al suicidio. Okay. O sea, estamos viendo a la juventud con ellos auriculares. Ah, sí, me decía pero no es que no es hay que hacer eso antes de dormir, no es que están mirando celular, que es terrible. No, no, no, pero no, es, es que los, los, los earpods me decían que son malísimos para las ondas cerebrales. No, para el cerebro. ¿Para el cerebro? Para el cerebro. Mirá, sí, a mí que me acaban de regalar, ahí de Miami me regalaron, mira Lo vas a entender muchísimo mejor por tu profesión. El tema es, eh, hay bastantes estudios de que no se da eh, radioterapia en los tumores cerebrales porque la gente desarrolla demencia, sobre todo los adultos. ¿sí? No, todo bueno, mucho, ah, parece es que hay muchos. El auricular Bluetooth está emitiendo continuamente una onda de radio al lado de lo que es el tímpano medio. O sea que la llegada del cerebro es inmediata. Entonces, uno se tiene que imaginar, si sí, una radioterapia, que son unos cuantos minutos, puede llegar a producir un efecto de demencia en un adulto, ¿qué efecto produce una onda de radio cinco horas por día en el oído? No es lo mismo, a ver, el auricular común sí está bien, puede producir un problema auditivo por mucho volumen y demás, pero esto, estamos hablando de una onda de radio que está impactando... A través del oído medio necesario. ¿Y sí. ¿Cómo, cómo te das cuenta cuando te empieza a afectar negativamente? Ya no te das cuenta. No sé, porque nunca <risa> lo hice. No te das cuenta. No, pero ahí escuchar. El, no, no, no, no te das cuenta ah. porque pasa a ser como, como una especie de adicción. Ah, entonces no te das cuenta. Cada vez lo necesito no necesitas No te das cuenta, cada vez nos necesitas ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Porque aparte, con ¿Por por eso se está hilando. Además ah, se está hilando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente es nada, sí, ¿sí? Sí, sí, sí, ¿sí? O sea, eh, bueno... Hay quien dice la máquina va a ser idiota. A mí me hablan, y como yo no entiendo, eh, a mí me hablan, pero vi No sé es qué, porque nosotros en lo que va de este año todo no perdimos televisión Silvino, trama, es lo que le decíamos de, de la televisión también, que también emite ondas electromagnéticas todo. O sea, es lo mismo que una tele, pero metido adentro en, el, en el, el, el oído medio, o sea, más o menos. O sea... sí, pero, pero <risa> independientemente de los retos que la televisión. O sea, Yo por es, algo sigo, aunque sea molesto, sigo con los cables. ¿Qué vamos a hacer? <risa> no, no, es que es preferible. Es preferible porque, digamos, si manejas el tema de volumen, no te afecta. Lo peor que puede pasar con una auricular común es que te afecte la, la función del oído. Listo. Sí. Es que no es bueno, pero el otro es muchísimo. No. Ahí está la responsabilidad, la coherencia, ¿no? De cada uno de decir, dale, o sea, ¿qué quiero hacer tampoco eh. Sabes qué pasa? A ver, perdóname, no, que te voy a interrumpir. Eh, los humanos tenemos una tendencia a ver la parte material de algo, y no vemos la energía que se gasta. A ver, si vos construís una casa, sabés cuánta plata gastaste en esa casa, ¿sí? Pero no sabes o, o, o no te das cuenta, o no sos consciente, ¿De cuánta energía mental pusiste en el diseño, en a ver si busco el mejor arquitecto? Sí, bueno, está, digamos, está, está, está, está. la energía que se gastó, la gente no toma conciencia, porque simplemente no la ve. Entonces, él a veces, cuando se hablaba de este tema, en, en las conferencias, en las clases introductorias, decía, bueno, yo tengo dos imanes acá. Usted no ve la energía que hay en el medio, pero yo acerco los dos imanes y se pegan. Quiere decir que la energía existe, sí, independientemente está, está. de que yo la vea o no. Aparte, hay enfermedades fabricadas. Eh, una vez nos estaban haciendo una tarde, un sábado a la tarde, en Radio MITRE, una reportaje toda la tarde. Entonces, no sé cómo se tocó el tema del de de asma. ¿Eh? Del de asma, asma. De asma. Sí. sí. Entonces. ¿De, ¿De la qué, chicos? El asma. Asma. asma. asma, asma. La dificultad si para respirar. Ahí yo le dije que eso se, que era, se curaba muy fácil, nosotros enseñamos a no sé cuántas personas a curar. Entonces el tipo me dice, pero por favor, usted es médico, el locutor estaba afectado. Y yo, hasta dicho, está, se bueno, ya <risa> lo dije. Claro, claro. bueno, entonces sale una mujer que pide eh, y se tiene razón el señor, porque cuando yo era joven y el día que iba al a mi mamá. La, le daba el ataque de para que no Gracias. pueda ah, o sea, Exacto. los asmáticos ellos lo usan como una diferencia a veces sin saberlo no, no, es, solo, no, no es una cuestión necesariamente sí. consciente, Obvio. pero cuando no pueden enfrentar una situación, hasta que de... o sea, es, es una, de... una de las enfermedades psicosomáticas por ejemplo sí, sí, sí, sí, sí, yo. Porque... súper psicosomáticas ¿Cómo? ¿Eh? Súper psicosomática y además de que en la medicina china los pulmones, ¿no? El intercambio sí. ahí es justamente el intercambio entre el medio ambiente y, y mi persona. Así que lo que está sucediendo, no le quiero bancar. Oh, no puedo, no puedo. Aparte el es este problema que se está haciendo por la juventud que está juventud El mosaico por ejemplo, es una forma de dominio no, estoy, no soy ni antivacuna Ni provacuna no, una... no, claro, persona es lo psíquico Porque claro, afecta la... ecológicamente sí, A las personas simbólicamente tener Más allá de lo físico Es una sí, afectación sí, sí. psíquica Bueno, eso se ve incluso En, en muchas eh, A ver, nosotros no pertenecemos a ninguna religión Respetamos Todas la, la, la creencia que cada uno quiera tener Pero se ve mucho en los países musulmanes el hecho de, el estar, hecho de, de estar tapado sí. Es como que estar está escondido Está subyugado sí. ¿sí? Y bueno, hay una parte de la expresión eh, La mayor el parte De la mujer, es, sobre claro. Claro. No, no, no, chicos ¿Ustedes están diciendo que los gobiernos de alguna manera Nos quieren someter y esclavizar? Pero, pero no es solamente A ver, no es solamente No solamente el gobierno claro. hay un hay un, un escalón por encima de los gobiernos sí que bueno los gobiernos son sí es como el cerebro izquierdo este sí. pero el que manda es el otro pero chicos yo les quiero preguntar ustedes siguen haciendo cursos siguen brindando cursos hay a dónde se las pueden encontrar tienen alguna página no, no, no publicamos en internet, o sea, trabajamos más con el boca a boca, ¿sí? O sea, con, con lo que la gente pregunta, de pronto sí se ha, se ha dado que un grupo de gente pide y se da una clase introductoria, que la clase introductoria por supuesto es gratuita, que es como, como para que la gente se informe de qué se trata. De qué se trata, eh, eh, para, para que no haya confusiones, en esas no hacemos ningún ejercicio de psicoterapia. Que hace una charla informativa. Yo lo que les propongo, si quieren, es que siempre que tengan alguna de estas charlas, si nos quieren brindar la información para nosotras compartirlas en redes, yo me quiero aprender, a la primera charla informativa me quiero aprender. Acá, bueno, el, el tema es un tema muy entusiasta, entonces hemos hablado sí. de un montón de cosas que quizá no fueran precisamente las centrales, ¿no? Faltan dos ¿no? A ver, no, no, yo se les se quiero se preguntar: se ¿hasta cuándo se quedan? Lo importante es que faltan. Les quiero saludar mientras tanto porque entró tanta gente en el medio. Nos están viendo desde Londres, desde Miami, ah, desde Polonia, ¿Dónde? desde el interior. Malvina, hola. Recién pasó ¿Dónde? Caro. Carmen, hola. Carmen, que está en todos Madrid. los trascendentales también. Eh, acá, Tirón, ¿cómo es? Eh, Monte, Finale, eh, Pavisa, Noelia, Cara, hoy Planelis, Cara, debe ser alguna pariente. Ah, Camila, mi sobrina, la veo ¿La en un rato. Está desde Boston, Karen Timmerman, desde Nordelta, bueno, tenemos por todos lados, Mary Poppins, Rubin, <ríe> Randas, eh, Patricia Bocio desde Londres. La Randas, mirá bien. <ríe> Llega a todos lados. Sí, Lesky, Truns, no sé, Carolina, Álvarez, hola, Carito de San Isidro, Dayana, eh, Mamá Narciso, bueno, Cerquita de Abus, que ya la nombramos, eh, ¿cómo es? planza 07 Dios, qué nombres que nos eligen para los kindes, Almacén Natural, y bueno, y sigue, sigue la lista, así que, este, bueno, mandamos saludos a todos. Mali, ¿hasta cuándo se quedan ahí los chicos? Eh, la acaba, no nos bien. vamos mañana y volvemos el sábado. Y nos quedamos hasta... Ah, la buenísimo. Bueno, la, yo, la semana que viene ¿quieren hacer un, un repeat? ¿Para completar algunas cositas? Fuemos de acuerdo en ¿Sí? la, la de acuerdo. De acuerdo. Sí. Bueno, lo más importante, sí, la más importante porque ya son las dos investigaciones que digamos unieron lo todo lo que es la psicotrópica. Uno es... Perry, que ganó el premio Nobel precisamente por la edición de los científicos. De el... de eh, a ver, digamos, si bien esto es indispensable que tenga una base científica por una cuestión. Nosotros tener, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema sugestionabilidad. Gracias a Dios todos los humanos somos sugestionables en distintas medidas. O sea, gracias a eso podemos hacer un montón de cosas. Pero, por ejemplo, eh, vamos a suponer en el curso tomamos... Un mínimo de seis personas y un máximo de 12. Años A dábamos cursos con hasta 30 personas. Pero, digamos, la situación de la gente, las necesidades de la gente, fueron cambiando tanto que hubo que readaptar eso, ¿sí? Porque en el curso se está muy encima sobre cada persona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un ejercicio no podés estar conectada al electroencefalo. En el ejemplo que dimos, le voy a buscar un pasaje. No me puedo conectar al electroencefalo a ver si logré la conexión. ¿Qué hay? Hay una serie de sensaciones psicofísicas. Ah, eso es muy interesante. Ah, Escuchen esto. Bueno, en el momento en que uno... Básicamente, el curso, la cuarta del curso, es instruir a que la gente se dé cuenta en qué momento hace la conexión. Y en qué momento logró bajar a la onda Z sin dormirse. Porque el secretito está ahí. El secreto está en sí, que produzca la onda Z, pero despierto. Bueno. explicale que a cada uno... Ya, bueno, en, en ese caso, cada persona, cada persona emite cosas. O sea, va teniendo eh, reacciones físicas, movimientos físicos, y va teniendo actitudes psíquicas. ¿sí? sí. Bueno, entonces en ese momento nosotros nos damos cuenta que la persona está entrando sí. en la onda. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la puerta. Una vez que manejaste el entrar y salir a voluntad de la onda Z. Perfecto. aparte perdón, hay un cambio en, la, en los colores del aula. Entonces ahí se sabe que está También bien. se aprende ese, eso. A ese famoso, a a se aprende a visualizar, visualizar el, el, el, que eso es un tema apasionante. Después si tenemos vamos a hacer dos minutos. Bueno, bien, ¿cómo se hace el tema? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá sentadas seis personas. Decimos, bueno... Hagan tal ejercicio hasta que vean algo, lo que, pero no se les dice qué. Uh -huh. Y después, el que ve algo levanta la mano y nos lo dice en forma privada, nos lo dice adelante de todos. ¿Por qué se hace eso? Porque es la única manera en que nosotros y la persona puede verificar que verdaderamente hizo el ejercicio y no que se sugestiona lo que le dijimos. Sí. Porque si yo tengo a una persona que le digo, bueno, una cosa hipotética que en el curso no se hace, Supongamos que le decimos, bueno, haga tal ejercicio hasta que vea una hoja verde. Nunca vamos a saber si la persona genuinamente hizo el ejercicio o se sugestionó lo que nosotros dijimos. Sí. Ni ella ni nosotros. ¿no? Esa práctica, o sea, eso sería un entrenamiento de, es un entrenamiento. de telepatía o cómo se llama te, te, te, te, te. Telepatía es una creación, parte. El entrenamiento A ver, el curso tiene, tiene varias, ¿sí? volvamos, el nudo central del abanico sí. es hacer la conexión y que la persona reconozca y pueda entrar y salir a voluntad del estado de ese de estado y en ese ¿Sí? estado se genera en ese estado después son ejercicios específicos uh -huh. donde uno por ejemplo es la captación telepática que vamos a desmistificarlo un poco sí. no es leer el pensamiento yo si vos no te no, interesa no, no, no. que yo sepa qué es lo que estás sintiendo no, yo nunca voy a poder entrar en tu cabeza y el día que lo intente, aún equivocadamente de buena voluntad, no me va sí. a salir. Pero es más parecido a una idea o a una imagen mental. Es más parecido a una sensación. De una a sensación, es... porque no es racional, justamente no, estamos saliendo de la pregunta racional. En el momento que vos captaste, que saliste lo que estabas haciendo, y viste que el nene estaba haciendo tal cosa, eso es una captación telepática pura. Okay. Nene. O sea, vos captaste, sí. Sí, telepáticamente sí. peligro. Okay. ¿Cómo lo captaste? No lo podés explicar Pero vos no. supiste que... Mali, sí. lo que te voy a pedir es después hoy para que no, viste no, porque enseguida ya estamos llegando a la hora y tengo miedo de que se corte, de que porfa anoten, viste, lo que para para la próxima, viste, que qué nos quedaría tocar, y recién lo que estaban diciendo, la sugestionalidad Sí, es total, este, yo con el tema de hipnosis, cuando uno hace hipnosis, que básicamente justamente llevar a, o sea, guiar a alguien a que pueda bajar sus ondas cerebrales a la onda theta, claro. hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, y claro. quería agregar que tenemos en cuenta que las personas en general son, todos somos visuales, auditivos, kinestésicos, todo, pero siempre uno está más, más visual, más. yo claramente soy kinestésica, siempre prefiero estar cómoda, siento las cosas, Siento ver, no veo directo, no dice, claro, no. siento que veo, o sea, y eso está bueno en saber a cada uno para ver cómo guiarlo y cada uno va, va a ver o a escuchar o a ver las cosas bueno, a su manera también. Nosotros creemos mucho de que la persona durante todo el curso esté haciendo su voluntad no la nuestra. O sea, uno, uno Bueno, va esto hay muchos experimentos de la CIA porque es más, yo tengo un documento donde ellos sí. describen todos estos procesos. Y les explican y como que danle razón, medio como dicen, bueno, sí, tenemos todas estas capacidades, habilidades, y ellos han intentado eh, entrenar soldados para hacer cosas o para matar al primer ministro, no sé qué, pero el tema es que no podían ir contra el libre albedrío de la persona, contra el sistema moral de la persona, con un montón de cosas que son como una especie de protección que tenemos que creo que debe estar dentro de lo que es nuestro ADN crítico que hace que sea impenetrable, ¿no? Que claro. yo puedo dejar pasar hasta donde yo dejo. Cerrar con ¿Sí? un ejemplo, mira, te eh, preguntaba antes eh, cómo era el tema de si teníamos ejemplos de cosas que habían pasado. Bueno, hay, hay un ejemplo que encierra bastantes cosas. Una de las cosas que encierra es el respeto a la decisión de una persona. Es lo fundamental. Vamos a tratar de hacerlo breve. Teníamos un, un alumno que había tenido muy buen, una muy buena posición económica, lancha, la moto de agua, en ese momento tenía una cupe fuego súper buena. Hizo mal algunas cosas y se le cayó todo. Bueno, este, este muchacho tenía un salón de ventas, pero no el, el perdón, un salón de eventos, pero no eh, el local, no, sino que era el fondo de comercio, ¿sí? el local era alquilado. Con un socio que era un tipo macanudo, pero comercialmente terrorífico. Era menos 10, ¿sí? Terrorífico. Claro. Bueno, entonces la mujer de él nos dice, bueno, a ver, si nos puede plantear las dudas que tiene, a ver. ¿Cómo hacer para empezar a resolver y empezar a retomar algo de la vida que él tenía? Porque este chico estaba al borde de una depresión, pero así, ¿no? Sí. sí. Ese muchacho era un muchacho que trabajó mucho en el curso. porque Los cursos los arma la gente. O sea, la gente trae a la gente. ¿Sí? Por eso te decía el boca a boca. Por eso eh, es el club. Sí. Este Llega el que tiene que llegar cuando tiene que llegar. Sí, él fue un jugador profesional de basquet del seleccionado. Sí. Y trabajó mucho, trajo mucha gente. Entonces, con nosotros teníamos una especie de. No sé si obligación, pero por lo menos. Una indicación una de reconocimiento a lo que él había trabajado por él y por otra gente. Inclusive, que en un viaje que fuimos a Brasil, lo llevamos para ver si lo podíamos ubicar en Brasil. Ahí. Bueno, él pasa esto. Bueno, entonces claro, ¿qué, qué era lo que todos veíamos más fácil que sí, vender era la, la de fuego, porque el, el negocio tenía que vender la mitad con un socio ya metido, sí, claro. que era una cosa que, que muy a los pelos. bueno, entonces le pregunta a él. Bueno, a ver, ¿y usted qué piensa? O sea, ¿qué sería lo mejor? Y dice, yo pienso que lo más fácil es vender el, la sociedad del salón. La mujer, y nosotros nos miramos los tres y dijimos, bueno, ¿qué decimos? No podemos hacer nada. Y dice, bueno, a ver, fíjese a ver cómo lo puede manejar. ¿Qué fue lo primero que vendió? El salón. Lo, okay. que, lo que a todos nos parecía imposible. ¿Por qué? Porque para él, la cupe era el símbolo, el único nexo... Que lo conectaba con la vida que él quería okay, había Entonces, bien. si él se desprendía de eso y Era un suicidio psíquico no, Pero, sí. si yo hubiese tenido una Coupé Fuego GTA, blanquita, divina, como quería Con las rayas de carrera, hasta el día de hoy la tendría como Y ahí claro, ves que hay muchas gente que la tiene impecable Se ha destruido, pues, la familia auto impecable Entonces, ¿qué, ¿pero qué pasó? No fue La cosa no fue que él se sacó un clavo de encima porque el negocio que él vendió, la persona que compró la sociedad estaba chocha con, el, con este pobre que, era, que comercialmente era un desastre, pero era muy bueno organizativamente. Y Entonces, muy voluntario. Entonces, este que compró la sociedad tomó la parte relaciones públicas, vendía eventos a lo loco y el otro organizaba, que era la falla que tenían los otros dos anterior o sea, él, se quedó, él se quedó con la cruz de fuego y empezó de vuelta atrás. entonces ahí a donde vamos al ejemplo de la vida práctica de pronto por ahí cada primero que hay que respetar la necesidad de la persona porque yo puedo pensar que lo mejor para el otro es tal cosa pero resulta que no es lo mejor para el otro entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso tenemos que escuchar mucho las necesidades de la gente, y cómo la gente puede producir un fenómeno que para, para otros es insólito, es decir, que se pueda ver la asociación salón de ventas y que encima el que lo compra Yo, es que es que... estaría buenísimo, uno de los tips, ¿viste? Eso, fundamentales, sería esto de, bueno, de cómo darnos cuenta que estamos contactando con la fuente que tiene más información, claramente, yo creo que eso va a ser fundamental, los vamos a dejar ahí como con la... Con la intriga para que se unan este, la próxima vez que mañana Mali ya arreglamos día, fecha y ya lo ponemos, ya lo vamos poniendo. ¿A qué hora? Para que se vayan preparando, vayan teniendo un cuadernito para ir anotando. La tarde mágica, sí, nosotros bueno. o sea, nos fascina todas estas cosas. Así que bueno. Ay, si sí, voy a ver todos. si me puedo ir hasta allá para. para los quiero conocer en persona. Buenísimo. Sí, sí, Venimos amor nosotros, porque me imagino que nos vamos a hablar todo. Sí. <ríe> Entend o sea, que, que todos nos vamos a hablar a ver, si no, yo Menos, Además, no, hablamos muy poco Nosotros cuatro parte, somos sí. de hablar muy poco no, ¿En serio? Sí, no. me quedé muy impactada que También que con toda esta parte que, que cuenta de los sueños Que de, de, de donde yo hablo con el del tema Del doble cuántico, que es durante la noche En el estado de sueño REM Después de 110 minutos, donde empieza ese intercambio De repaso que se hizo durante el día Y cómo, depende sí. de cómo Me voy a dormir, en qué frecuencia Me voy a dormir Sí, y si me voy o preocupada o, o voy y me voy relajada, es para dónde va a ir mi mente a quedarse ronroneando o en las situaciones dramáticas del día y termino con pesadillas durmiendo mal y sin resolver nada y, encima, y sin porque, descansar, sin sí, sensación de descanso. Bien, sí, sí, ellos comen al mediodía, comen muy temprano que está buenísimo, ¿no? Porque ya ya cenaron, ¿viste? Y entonces se van a dormir livianito y no están haciendo digestión a la noche con sueño pesado este Así que eso, bueno, eh, todo machea con todo lo que nosotros también venimos viendo de cómo creamos la realidad, sí. desde, desde cómo... El, el, bueno, el ejemplo de este chico, ¿cómo creó su realidad? Él creó su realidad, creó lo que él quería. Sí, sí, sí y sí, una sí. realidad que otro era impensable para otros, claro. inimaginable. Para y él no. lo... sí. era la él... Bueno, yo tengo como frase de WhatsApp, ¿no? no sabiendo que era imposible, él fue y lo hizo. Lesiona, ah, si uno claro. se pone en la cabeza que es posible, lo hace. Sí, quiere decir dos cositas sí, más, sí, sí, sí, y así vamos llamando acerca de bien cortito, y, bien cortito, y sí. Ah, bueno. Bueno, nombrado de Sperry, digamos, no eh, ah, Básicamente de ahí es donde el puntapié inicial, donde se empieza a trabajar en forma científica el tema de la división de hemisferios. Sí. Pero después, eh, la aparición del, del My Mirror que ahora venden algunos aparatos para que la gente se conecte, pero bueno, vos no podés, en el ejemplo de vuelta, no puedo ir a comprar un pasaje y poner ahí un electroencefalo a ver cómo Doble, se sí. mi bueno, Entonces, ese tema fue lo que dio la base a que la gente empezara a darse cuenta que sus dos hemisferios cerebrales funcionaban de manera distinta. Y el tema era hacerlos hermanos. Sí, sí, sí. Sin o sea, sincronizar control, de sí, sincronizar en los estados de, de creatividad, de Cisem Mijali explica que justamente lo que hay es una sincronización de las dos funciones, de todo lo que está guardado en la memoria, esas habilidades, con el presente, sí. lo que está sucediendo en el entorno, lo voy incorporando y con las habilidades voy encarando eso, desde que, no sé, pinto desde los cinco años. Sí, es Pero en el momento sí. tengo tal color y tal color, tal canvas y tal paisaje enfrente. Entonces ahí sincronizo el hemisferio que guarda la habilidad de pintar ya automatizada con el presente todos los ingredientes nuevos del sí. entorno. Entonces entro en ese estado de fluir creativo en donde pierdo la noción del, del tiempo cronológico lineal y entro en lo que, bueno, algunos yo lo llamo no tiempo o tiempo asincrónico, sí. en donde es en un estado en donde conecto con la intuición y a la vez puedo manipular... Y, y, y racionalizar para poder hacer el uso de los elementos que necesito para llegar a, a manifestar ese estado intuitivo o de creatividad. ¿no? Bueno, en, en sí, se el hemisferio derecho es el que maneja la parte de creatividad y el izquierdo es el que te dice dónde guardaste los pinceles. Lo claro, que ¿Y te ¿cuánto tenés, tenés la que cobrar la pieza? Claro. Claro. Claro. Fundamental. Aparte, eh, hay una cosa que es muy importante. La gente se va con todas las cosas sí, aprendidas, aprendidas y rendidas, vamos a decir. Ah, integradas. Sí, sí. sí, no, sí. no se puede, si no, no es parado. hágalo, el no, hay pasen, no, lo hace acá. ¿Cuánto dura el curso? El curso son horas. O sea, no. se si me de nosotros, las, los últimos cursos que damos, lo da, eh, digamos, lo damos en dos fines de semana. Mm. Era de sábado a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, aproximadamente. El horario de finalización tampoco es exacto porque hay grupos que eh, un, eh, eh. Pues un ejercicio lo hacen más rápido, otros que demoran más o de pronto tampoco eh, es para que la gente se sienta mal cuando nosotros decíamos que se quedan después de hora. Claro. O sea, el que no pudo hacer el ejercicio junto con el grupo, sí. se quedó unos minutos... ¿Sábado dos. y domingo, domingo sí. sábado y no, no, no. domingo o sábado sábado? No, dos sábados días. Sí. Eh, sábado y domingo, sábado y domingo. Bueno, no pues también si había una persona que se tenía que ir y en lugar de ir a las cuatro, íbamos tres y media. Y los tres. O sea, bueno. es, digamos, sí. el, el horario se manejaba. Lo único que nosotros siempre le decíamos que no tomaran, que terminaba... Y después eran en el club, digamos. Después y de, se después se, no, después después se sincronizan... Eso era lo que ya hicimos en el club. El, el, el club, por supuesto, es gratuito. Claro, claro O sea, eso era muy lindo, o sea, se hacían experiencias muy lindas. Hay una experiencia que siempre me recuerdo de un señor guiudo, entonces él vino a hacer el club para entrar, ¿no? Eh, y entonces y hicimos un baile. Claro. No, pero un baile psíquico, ¿eh? Un baile psíquico. Nunca he escuchado un baile psíquico. Sí. Nunca como estaban todos en estado, no me vieron que yo paré el reloj. Yo paré el reloj. Ah. Entonces, este, empezó el, el baile. O sea, era, eran, digamos, movimientos, pero con el... Ah. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí Ahí sentís mucho más el cuerpo, sentís lo que está viendo y este, este, Momentos bueno. imaginarios, o sea, con el uso de las Semi-imaginarios, o sea, la gente estaba parada y de pronto, bueno, algunos sí se movían más, otros menos, eso Bien. era de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Y bueno, ¿de ¿cuánto, cuánto bailaba? y bailé de 20 minutos, ¿sí? Y habían bailado cuatro horas. Cuatro horas. horas. Claro, perdieron la noción sí. del tiempo, porque seguro que entraron en este estado de sincronización donde el tiempo cronóptico, o lo disfrutaba, no, no, no la de... Nosotros, lo que vos decís, eh, lo que expresaste el tema sí. del tiempo, nosotros decimos que el tiempo se mide en hechos, hechos no, no en el reloj. O sea, o sea reloj. por eso cuando uno hechos. la está pasando fenómeno, el tiempo se le pasa ligerísimo. Y lo interesante hechos. era hechos, ¿Hechos no, hechos concretos. La gente venía y... Se hacían unos carteles muy bien y lo pegábamos. Y en la biblioteca donde dábamos el curso, fuimos, fuimos por dos cursos y tuvimos 17 años. años una cosa. Sí. Aparte, comiquísimo. Un día estábamos en San pa, en Puerto Alegre, en la esquina, y un tipo se me acerca y dice: Mira, ¿cómo la Y dice: Mira, fulano de la biblioteca le Cambiaron y la, la llave. llave, la llave <ríe> y la bueno, y esa gente. Llegó un momento que unió la selección, entonces sí. se agarraron. Cuando tuvieron las elecciones se agarraron los, los padrones. Los padrones y, hacían... y se le mandaban cartas de invitación personalizadas ah, a la gente. A la conferencia. La conferencia gratuita. Eh, era, se trabajaba mucho, o sea, había, había sí, sí. mucha dinámica, mucha integración de la gente, qué? mucho entusiasmo. Sí. A veces era un poco cómico, esto ya, fuera. Eh, teníamos 30 personas. ¿No? Entonces, el pediatra de decía: Mira, tuvo dos personas que vinieron de Entre Ríos para el curso. Dios, ya está ley. En ese momento, teníamos 25 como más. ¿eh? Yo tengo 30, ¿no? Hace estos dos, bueno, no está ahí, dejarlo. Al rato, mira, vinieron dos de Córdoba, que se llama el... el de, que terminaba el, el curso. Llegábamos a poner. Porque me da, la gente venía y vos no le podías decir, bueno, mire, Perdón. vaya a ser, dentro de 15 días. Porque ¿sí? la gente se quedaba esperando por si alguno no recibió la Yo claro. me pregunto hoy cómo será con toda la severa que hay de, de, de esta posibilidad de, de despertar nuevas funciones, cómo será actualizar una de estas cosas, porque debe ser muchísimo más efectivo hoy en día. Cuando uno trabaja con, con estas frecuencias, que probablemente sea mucho más fácil de entrar en conexión o sincronizar sí. hemisferios si sí, sí, uno está obviamente apartado de los aparatos, ¿no? Porque no, no, si son... hay... pasa En no, este no. momento, este país adolece, raro, adolece de solidaridad. Mm. Adolece de solidaridad. Por eso hay esas encontronazos, mm. antivacunas, vacunas, no, esas cosas que son sí, boca arriba. Eh, sí, sí. Eh, Entonces, no sé cómo estaría la situación. Hoy. Oh, no. ¿Mm? Eh, la ventaja tiene, o sea, siempre nosotros decimos que la moneda tiene dos caras y lo que le da valores en el espacio que está en el medio. Una de las caras es que al haber más información la gente acepta. O sea, sí. Hace unos cuantos años atrás, antes, una obra de psicotrómica era medio brujería. Sí, ¿no una cosa así medio. Está bien, después la gente que entraba entraba de lleno. Sí, sí. Pero había ese tipo de reticencia que ahora de pronto. No, no, hoy lo ves, por ejemplo, en Instagram. Cuando vos vas bajando, eh, yo inclusive tomo muchas veces ideas, ¿no? En inglés, o de cuando Mariana va a California a hacer sus cursos con, con, de neurociencia, ¿no? Está en todos lados este, esta información sobre la sincronización de hemisferios y todas las posibilidades que se abren cuando aprendemos a, a sincronizar. Claro, sí. en, en ese sentido creo que el tema ah, del abarco es positivo. ¿no? La otra cara de la moneda es, es que, que hay tanta locura, sí. tanta locura, o sea, tanto, tanto aceleración, level, o sí. sea, como si vos tenés el, el motor encendido, sí. el auto en punto muerto y acelerás a fondo. Acelerás para nada, sí. no te lado. Sí. Entonces, Es que, Beatriz, por eso te digo que lo, lo que más me interesaría, como para que le quede también a la gente y que quede grabado, es estos tips para uno saber, porque entonces yo ante... Cinco videos que me comparten, de dos horas cada uno, yo voy a decir, esto no es para mí, esto, esto me resuena, y, y saber que esa es la información que a mí me, porque si no, es mucho, como decís, hay mucha oferta, y como ya sabemos... Hay mucha información que también, también está distorsionada. Ay, chicos, los tengo que abandonar que tengo que atender. Bueno, vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Sí. Ya queda grabado todo. Los no, amo, no. chicos. Mañana los llamo. Bueno, bueno. Chao, Sonia, ya son Adiós. Hasta la próxima. Chao, Marina. Chao. Ah. Bueno. vamos a, a parar el no vivo. Bien.